...equivocan y después quedan mal, Hay que esperar que los elijan. ¿Sí? Ya está elegido, Pitágoras. Pitágora. ¿Cuáles fueron los tres sustitutos los tres diputados? Ilumíname, que yo no sé. Dame luz. Dame los nombres. No, los tres, los tres sustitutos no están elegidos, pero los pues A, eso es, que me, a eso, elegido, eso es que me pero refiero. Pero a eso es que me refiero, mismo Hay que esperar porque... Cuando un presidente necesita a un experto, y ha pasado siempre, aunque usted votó por un diputado para una provincia, una persona que es elegida no puede rechazar un decreto a un presidente. Lo que hay que ver ahora es, para que no se quemen la licencia, es lo que yo evalúo, a quiénes ellos van a elegir. Porque el PLD, el Partido Reformista y los que no han gobernado, lo que estilan es que esos cargos electivos los pasan a una terna y se lo dan a los hijos. Que están dentro de esos partidos, y yo en eso me no estoy de acuerdo. Ok, buenas noches. Buenas noches, bien, bueno. Yo sé que ustedes están artillados ahí, su bocina y su cosa, pero. Ah, bueno, pues. ya se me quiere parecer y yo no tengo el placer de conocer a Xiomara Cortés la voy a poner aquí, ahí estaba un grupo de, de damas que se ponían como como las eh, las posibles, ¿no? ya Abinader vi, eh, el presidente de la república eligió la que tiene la chaqueta azul esa es Xiomara Cortés no, pero es más fácil que ustedes vean, la que tiene la chaqueta azul el que no es daltónico y diferencia de los colores puede ver que esa es la, la, la chaqueta azul en la parte superior de ustedes izquierda, bien esa es la que está ahí bueno, no tengo el honor de conocerla ella buenas noches vamos a desearle suerte en su nueva gestión yo quiero saber qué ha pasado con el dinero de la tarjeta dígame usted señora, que no le escuché, dígame ahora qué ha pasado con el dinero de la tarjeta de atención Luis Abinader no te preguntan que qué ha pasado México. con el dinero de la tarjeta que si fue que el PLD se lo cogió todo y no le dejó nada Ningún de fondo para pagar. Fue, el PLD ese fue ya, lo botaron. Bien. Dice esta dama, ¿tu nombre es? Elizabeth. ¿De dónde me habla Elizabeth? De las Guaranas. Me dice Elizabeth de la Guarana que no le han pagado su chelito. Y déjame hacerte una pregunta, Elizabeth. Y si ahora eligen un nuevo listado con otros pobres que no son ustedes, ¿qué ustedes van a hacer? Ah, bueno, pues si te están llamando a preguntarle, acepta, le coge tu chelito tranquila ahí. Muchas gracias por llamarme de allá. Muy bien, es lo que te recomiendo humildemente. Bueno, pues sigo con la gobernadora y sus nombres. Sí, vamos a ver, ahí se ve más de cerca. A ver si la podemos poner ya. El equipo mío de aquí, de planta, está mejor que 100 veces que el de allá que yo tengo estudio. Este es más rápido. Tan lento, muchachos, ustedes ya. Tan fácil que es esto. Esta es la dama nueva gobernadora es ese es Xiomara Cortés para los que no la conocían la nueva gobernadora reitero, no tengo el placer de conocer esa dama eh, le deseamos suerte en sus funciones y ahí está parte de del equipo de damas que van a ser sus incumbentes en las provincias sigo Describiendo cuáles son. Ahí está la de la provincia de Duarte, que es la que más me incumbe porque es en la que estamos. Pero seguimos. La nueva gobernadora de Santo Domingo, Ángela Yadira Báez, por la provincia de Peravia, Clarixa Rochet Peralta. Usted puede volver allá, señor director, al listín para que la gente vea si tiene algún otro listado. Está en el Caribe, puede conseguir uno más cercano, que está en el Caribe ahí. Pero si no, sigue ahí con el listín para seguir rapidito y pasar a la otra parte de la información y del comentario en un momento. Entonces, eh, Clarisa Rod Peralta en Puerto Plata, Martina Pepe en Santana, en Altagracia, Lisette Nicasia Dames en la hermana Mirabal, Juana Cristina Mateo en la provincia de Bauruco, Elisa de León en Samaná, Josefa Oliva Castillo en Ocoa, Araceli Villanueva, Figueroa en San Pedro, Luisa Jiménez Cabrera en La Vega, Jacqueline Fernández Brito en La Romana, Julia Mary Vázquez Pichardo, Provincia Mayor, Pura Casilla, es la gobernadora de San Cristóbal, Rafaela Javier Gomera en Monteplata, Miriam Brea González en Pedernales, Raquel Jiménez Rosario, Monseñor Noel, Nelsi Milagros, Cruz Martínez de Montecristi, Diones Maribel González Medrano en Barahona, Anacio Xiomara Cortés Martes. repetimos aquí, ya es la presente de la provincia de Duarte, Mili Joana Martínez en Elías Piña, Juana Rosario de Candelier en la provincia de Espaillat. Cristina Rodríguez Alba en Sánchez Ramírez, Rosa Santos Méndez en Santiago, Deise Aquino Mesa en Valverde, Ángela Marulla Pérez Díaz en Asua y Belis Almonte en Santiago Rodríguez, Mercedes Nova en Independencia, son las gobernadoras de Luis Abinader. Muy bien. Ahora les voy a dar a conocer un listado que me enviaron con los nuevos directores regionales de salud. Buenas noches. Bueno, bueno, Puede venir aquí, señor director. Déjelo allá. Ahí está. Qué bien. Muchas gracias. Ya nosotros le encontramos primero por hacer que la foto para que la gente la conozca. Ahí se ve mucho mejor. que esa foto para yo pasar después la llamada de la bazuca. Ahí está. No tenía el placer de conocerla a ella. Ya casi puede buscar en, en Google ahí un perfil de su biografía para saber quién, la, quién es la dama y tener el honor de conocer a la nueva gobernadora. Yo, que en estos momentos me estoy enterando y que no sabía quién era, pues para dar a conocer con mi ignorancia a los eh, distinguidos eh, habitantes de esta región del nordeste que tiene dentro de las provincias del Cibao, la de mayor importancia, la tercera, como municipio de cabecera San Francisco de Macorís, la que va a dirigir los destinos de la provincia Duarte. Dígame ahora, Bazuca, adelante. Sí, hermano, buena noche. buenas noches. Buenas eh, noches. Para informarles lo que está pasando aquí en Salcedo ahora mismo. ¿Qué pasó eh, él, en Salcedo? Buenas noches. Lo, los tigres, no vamos a decir los tigres, los muchachos de los dirigentes de. Los barrios, los que caen en los proyectos de la huelga, tomaron uh -huh. los edificios. Eh, los edificios los tomaron una cantidad de. Pero tú te refieres a los edificios de los apartamentos que fueron entregados por el gobierno pasado del PLD? Los apartamentos <risa> que hicieron para <de> los huevos <risa> <guardados>. nacionales <risa> uh <-huh. risa> fueron ocupados por personas. ¿Y qué ha pasado? Bueno, ¿Qué pero una parte ocupada por las personas que se lo vieron a él y la otra parte quedaban una parte ahí y los muchachos penetraron anoche con tiro, con piedra, con bomba, Hombre. partían todos los vidrios, la puerta, la rompieron y hay parte que la la otra parte que iban a entrar, no lo dejan entrar, están en la calle, en la persona, ahí afuera y ellos han tomado los edificios y no lo entregan, él dicen ellos no pues se sale, hasta que van, que traigan la, la, la policía, que traigan los caconeros, que traiga, lo que sea, y que de ahí, ellos se salen. De ahí no se sabe y de ahí no viviendo certidumbre, ahora aquí hay mucha piedra, mucha bomba, pero ellos no se salen de ahí, la, pues, la guardia no puede entrar, la policía no entra pues no, no lo dejan entrar hoy. Eso está viviendo en esta ciudad, en Salcedo, actualmente. Ay, claro, eso es peligroso, eso que pasó ahí, porque esos actos vandálicos, lo único que pierden son aquellos a que finalmente se le va a dar, eh, a los que finalmente se le va a dar esos apartamentos, porque constituye eso un daño terrible. Bueno, entonces, gracias, a Bazooka, por informarnos de lo que está pasando allí en Salcedo, invadieron los... Apartamentos entregados por el gobierno, algunos de los atletas que le prometieron se metieron, otros este actos vandálicos cometidos, cosas satánicas eh, se metieron ahí. Buenas noches, buenas, sí, dígame, dama, ahora tiene que, que colocarte en un lugar donde es mejor la señal porque te escucho entrecortado y por frase, no puedo aprovechar tu llamada. Okay. Que le hablo de este tema, aquí no se cumple el toque de queda. El toque de queda, los viernes, sábado y domingo, es fiesta y fiesta. Y todos los la noche hacen carrera en la carretera en, en agua. Bueno, pues yo, mira, yo presenté eso y parece ser que las autoridades no quieren intervenir. No, las autoridades no están en eso. Uno llama a la policía, no contesta el teléfono. Muy bien, gracias por tu llamada. En Pimentel, miren, hace una pequeña referencia que la actual electa gobernadora designada, más bien, eh, Xiomara Cortés, era la actual secretaria general del ayuntamiento. Ahí está. Ese es el dato buena, que tenemos más frente. Buenas noches. Buenas noches. O sea que... Me están diciendo, que están... te paso ahora mi amor, me están diciendo que están por desmantelar okay. la provincia de Duarte, yo le voy a decir en qué consiste eso. Buenas noches, un rumor que me ha llegado, no sé si es cierto, dígame Buenas dama. Noche, Dios le bendiga. Dios te bendiga a ti también, este programa es tuyo, adelante. Ay, gracias, Pitágoras, mira, yo no sé si fue los que se fueron o los que llegaron, pero el, pro... el programa FASE le debían dos quincenas al hijo mío.